Hola, bienvenidos al Deji Plaza donde tenemos su tiendas solo un poco glamorosas como Burberry, Dior, Giorgio Armani y bueno, hay varias tiendas así, hay varios ya, ya, hay gente haciendo bullying gente haciendo bullying, pero no importa y hay, o sea, nos sorprende que estén estas tiendas el tema es que este mall tiene como 6 pisos Siete? de puras tiendas de ese estilo no hay una dos sino que siete pisos así que pueden reconocer varias y nosotros nos dirigimos al cine